Bueno, pues buenas tardes compañeras, compañeros, eh, como el tema de hoy, como había sido anunciado, es suma Causai. y eh, pues bien, ahí tienen eh, estos estos videos que eh, donde nos plantean eh, el causar Sacha eh, como una alternativa eh, de los eh, quichua eh, frente al sumacausai más conocido pero que como nos explican eh, fue capturado ¿no? por el Estado eh, y ellos hacen su propuesta eh, y bueno eh, cerrando con esta necesidad de articular el conocimiento local y el, el, el saber local, el conocimiento científico ¿no? Esfuerzos de subsistencia eh, locales, particularmente eh, con la reforestación, ¿no? esta anécdota sobre el oso perezoso, ¿no? este, eh, la transmisión de, de los dones del, del poder, de la sabiduría, que llaman Paco, en fin, eh, una suma de ideas que creo que necesitamos eh, digerir, ¿no? Eh, porque de pronto eh, es muy cercano y a la vez muy lejano. Compañeras, compañeros, ¿tendrían inquietudes, preguntas, comentarios? Y aprovechamos que Malu está con nosotros para que eh, nos comente. ¿Tendrían alguna inquietud? ¿Algún comentario? Por favor. Sí. Primero, eh, voy a pedir disculpas por el ruido al fondo, que debe estar bastante difícil, pero voy a hablar así, cerquita, para que me escuchen bien. Eh, es un gusto compartir con ustedes de Ojo de Agua Comunicación, contigo Arturo, que ya tenemos algún contacto. Es un gusto compartir estas, experien estas experiencias. Eh, bueno, un poco eh, comentando sobre estos dos conceptos, um, es interesante percibir cómo que hay un proceso de eh, teorizar sobre categorías propias que surgen um, desde la Amazonía. Muchas veces cuando pensamos en el Ecuador, yo misma, ¿no? Soy de Brasil, vine a Ecuador pensando en los Andes. Y eh, la verdad es que por primeras veces hay un texto fundante de 2002 de un, de un, un autor amazónico eh, del pueblo quichua de Sarayaco, adentro, un pueblo adentro en la Amazonía eh, ecuatoriana, y que por, prim por primeras veces, no voy a decir que fue la primera vez hay una investigación, pero es un término que es forjado, así como que estaba siendo vivido el suma causa y de repente se conceptualiza, porque pensamos que el, los conceptos surgen solo de la, desde la academia, desde nosotros que estamos en las universidades, pero no. Surgen también desde las personas eh, que están en las comunidades y que van como que sistematizando sus conocimientos. Entonces, ahí empezamos a eh, hablar del suma causa, que podría ser traducido, ellos lo traducen, entonces, como la vida armónica, la vida en armonía. Eh, hay una traducción también como el buen vivir, ¿no? Eh, y ahí esta, esta apropiación, podríamos decir que el buen vivir es el suma causa y con como una redistribución social, una perspectiva de una redistribución social que puede incluir una perspectiva de desarrollo, mantener una perspectiva de desarrollo extractivista, una perspectiva de soberanía, pero como perspectiva y no como práctica propiamente. Entonces, cuando este término va... A la, a la Constitución del Ecuador, es interesante, les invito a leer el preámbulo de la Constitución ecuatoriana, que dice por Dios y por la Pachamama, seguramente un Dios católico, no un Dios eh, arutan que sería un Dios shuar Entonces, cuando pensamos que el suma, causa, <ríe> el suma causa es algo que es apropiado eh, desde afuera, es porque también pensemos que el Ecuador tiene 14 nacionalidades, 15, hay una que se está buscando reconocimiento, y desde ocho pueblos. Entonces, la nacionalidad quichua es una de las 14, 15 nacionalidades. Cuando yo pregunté a la nacionalidad zapara a un compañero, ¿qué es el suma causa, él me dijo, ¿Es esto es cosa de los quichuas y del gobierno, en la época del gobierno de Rafael Correa. Así me contestó. Los shuaras, que son una nacionalidad que está un poco más al sur, van a tener una otra, un otro término a partir de sus propios idiomas. Como en México, ¿no? que hay varias etnias, aquí decimos nacionalidades, porque se supone que Ecuador es un país plurinacional. Se supone, estamos en este proceso de construcción de este plurinacionalismo. El suma causa surge, eh, el causa exacha se traduce como selva viviente. Me gusta particularmente, es más reciente este término, eh, me gusta particularmente porque viene de la comunidad quicho de Sarayaco, que es una comunidad conocida internacionalmente porque junto a la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ganado una, un, un proceso en contra del Estado ecuatoriano, entonces tiene toda una legitimidad y sabe bien cómo manejar eh, lo comunicativo, lo, el, todo este lenguaje, ¿no? Dentro, fuera, casa de, eh, selva dentro, selva fuera. Entonces, ellos proponen la selva viviente, el Causa el Xacha. Y que significa básicamente la idea de que no hay esta separación que tenemos en la modernidad entre el sujeto y la naturaleza. Todo es vivo, todo comunica. Entonces, y esta perspectiva tiene una práctica muy... Uh, muy... como digo, muy cotidiana. Entonces, por ejemplo, una colega, Laena Santi, que es una colega de Sarayaco, antes de hacer con el barro sus artesanías, tiene que pedir el permiso a la alpamama. Entonces, hay toda una cotidianidad en esta perspectiva que rompe con, la, con esta frontera entre el sujeto y la naturaleza. Entonces, hablando un poco un lenguaje más academicista, pero veo que es una otra perspectiva epistemológica, ontológica, que nos permite realmente ver una, una lógica más holística de convivir con la naturaleza. Y claro que esto nunca se va a encajar con el desarrollo extractivista, por más redistributivo que sea, por mejor que sean las intenciones, por más progresista que se pretenda. ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Gracias, Malú. ¿Habría alguna otra pregunta, inquietud? Adelante, Benito. Gracias, este, pues muy interesante el video, también la, la forma de presentación me pareció muy padre, ¿no? De ahí al, al lado del fuego y, y pues amaneciendo, ¿no? Creo que es, es parte también como de esa vivencia, ¿no? Que se, que se va desarrollando y a mí, este, bueno, parte de lo que me ha llamado la atención, ya lo comentaron sobre esta parte de ¿Cuál es el cambio, no? Del causa y Sacha, pero hay otra cosa que me llama la atención también que habla cuando hablan de, de las plantas, ¿no? La relación con estas plantas medicinales, la relación con la guayasa upina, ¿no? Que es esta, esta planta también como ritual, ¿no? Y, y siento que, que ahí hay un tema muy interesante, ¿no? Que hablan sobre pues tenemos que revalorizar, reconectar con el conocimiento tradicional ¿no? de las plantas y, y pone pues, la coyuntura que tenemos ahorita con el COVID ¿no? como un ejemplo de cómo es que ha funcionado y, ha, y sigue sirviendo, ¿no? pero también habla de, pues, de estos otros intereses ¿no? que de repente llegan y pues, es el monopolizar o el vender o el intentar llevar ese conocimiento a otro pues con otros fines, ¿no? Al, al final parte de la industria y la historia de la industria farmacéutica es, es mucho eso, ¿no? Este, eh, tomar conocimiento ancestral, conocimiento de las plantas medicinales y, y llevarlo a otra lógica, ¿no? Y sin embargo, ellos también como que mencionan que de todas maneras también están dentro, ¿no? De esa misma lógica y también hacen uso de, de, de esos, de esos como... Bueno, no, no dentro de esa lógica, pero más bien están inmersos también de alguna u otra manera en ese mundo, ¿no? Estos dos mundos, como dices, de selva dentro, selva afuera. Entonces, esta, esta relación, ¿cómo, cómo la ves? ¿no? Porque también hay muchos, como estos tratados, ¿no? El, el acuerdo de, eh, de Nagoya y todas esas cosas, el protocolo de Nagoya para el conocimiento ancestral que de repente pues, está bien difícil implementar. ¿No? Y, ¿Y cómo lo ven desde las comunidades y cómo lo ves tú en, esa, en esta idea de, de pues, revalorizar el conocimiento tradicional y entrar en, en, pues, en intercambio ¿no? con la ciencia también occidental? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa relación? Después que estuvimos en esta comunidad, eh, hay un enlace que no sé si llegó a ustedes, pero también hay un audio con una otra compañera la Ofelia Salazar. De ahí salimos, fuimos un poquito más al norte, porque tengo un compañero que quiero reconocer que me ayudó en hacer este pequeño recorrido para poder traer estas voces y, y no yo estar hablando de, de suma causa y causa Sacha, que es el Fabricio Guamán, un, un colega. Entonces, después fuimos un poquito más al norte a encontrar con las mujeres parteras quichos del Autonapo. Y es muy interesante, y ahora estamos con, con Fabricio, les voy a hacer eh, llegar el enlace de un, un pequeño podcast reportaje que estamos haciendo con estas dos perspectivas. Porque las mujeres parteras kichos del, autonopa, del autonapo ya como que se niegan al diálogo, dicen que no que se quieren vacunar. Y es muy interesante porque tiene un discurso así bien reactivo al Estado porque dicen que el Estado siempre persiguió sus conocimientos, nunca les dejó ejercer su medicina ancestral, a pesar de que tenía un espacio donde están sembrando plantas medicinales y, y reciben, en el caso, mujeres que vienen a tener sus bebés, sus guaguas, incluso extranjeras, ahí en este espacio que tienen, que mantienen, pero a la, a la, al margen del Estado. ¿no? Entonces, el discurso es totalmente otro, como que eh, eh, hay una... Una parte de lo que dice Ofelia Salazar, una de las parteras del Autonapo, que es el Estado ahora quiere obligarnos a poner nuestros eh, jóvenes en, en, en la escuela. Para nosotros, la escuela es la nuestra Aguayusupina, la escuela es la chacra, son nuestros huertos. Entonces, realmente hay que tomar con mucho cuidado, porque no es solamente un negacionismo por negacionismo, es una relación conflictiva con el Estado es una ausencia de escucha por parte del Estado. Entonces, ahí tenemos que comprender este histórico que realmente has, da todo un sentido a, a esta reacción frente al Estado que no, no les ve, ¿no? Entonces, no les ve, no les escucha, no, no les da estructura para mantener sus conocimientos. No propone una interculturalidad. Una de las palabras quizás más importantes de la Constitución ecuatoriana no es el plurinacionalismo, es la interculturalidad, es la capacidad del diálogo y una interculturalidad que no sea funcional, como dice Catherine Walsh. Eh, la profesora Catherine dice que hay una interculturalidad funcional y una interculturalidad crítica. Entonces, la funcional es la que sirve al Estado para acercarse, como en los casos de consulta previa, que no son vinculantes, ¿no? En Ecuador nada es vinculante en términos de consulta previa libre e informada no es previa, no es libre, no es informada, yo te escucho, pero hago lo que me da la gana. Entonces, es una escucha... Me gusta mucho el libro del mexicano Carlos Leskriendoff, así Blenkelton. se dice, Arturo. Llenkeldor. Sí. sí, él habla de la pedagogía de la escucha, yo leí mucho, me, me gustó mucho estudia dos estímulavales, como que la escucha presupone también el ruido, el conflicto, el desencuentro y los procesos de consulta previa que yo he estudiado aquí en Ecuador, no tenía conflicto, no tenía ruido, era unidireccional, verticalizado arriba abajo. Entonces, ahí realmente es complicado no pensar, es que la escucha también no es solo de una parte, tiene que ser de, de ambos los lados. De, de una parte, tenemos el caso de Indira y de las compañeras de la Comunidad Unión Base. Y es importante decir que esta comunidad es el corazón organizativo de la Amazonía ecuatoriana. Ahí es, es donde surgen los procesos de marchas de los 90, de ahí salen, es el corazón, así es de donde salen las marchas, es la sed de la, del brazo organizativo de la Amazonía, ¿no? El brazo que se llama Confeñay, es el brazo amazónico de la CONAI, por así decir, la CONAI que es más conocida. Entonces estamos ahí, digamos, en este corazoncito y justamente una organización indígena es una, se, se crea una organización para el diálogo con el Estado también. Entonces, por eso de ahí sale esta perspectiva que es diferente de las parteras que están un poco más al norte, un poco más aisladas y, y, y, y mantienen su posición. De mi parte, yo logro comprender, yo logro comprender su, su, su posición de, de Ofelia con las mujeres parteras quichuas del Alto El audio de esta entrevista es cortito, son seis minutos. Yo corté. Es una entrevista más amplia, pero corté y le pasé un enlace. Después puedo pegar aquí eh, para que ustedes puedan tener acceso a la entrevista que hicimos con, con Ofelia. Sí, y lo vamos a subir al, al, al, al portal. Ese que me enviaste, pero estaría bueno si no lo adelantas para el conjunto. Yo quisiera aprovechar que está también con nosotros Dora Birlet que fue eh, la invitada en la primera sesión. Eh, ella es del, del Cauca colombiano. Eh, no sé si su, su señal de internet dé, pero quizás si sí, eh, habría eh, resonancias, algo que le, que le resuene a partir de lo que nos expone Malú de lo que ocurre eh, en el Alto Napo eh, amazónico eh, ecuatoriano y lo que ocurre, lo que plantea ustedes desde la condición NASA. y Buenas noches a Malú. Muchas gracias, de verdad. Es algo muy increíble, algo muy interesante escucharlos. Felicitar a sus compañeras, las compañeras que hablaron y nos compartieron su sentir. Y a ustedes como anfitriones de este espacio. Mm, sí, claro, yo estaba esperando ya mi oportunidad, quería escuchar otras intervenciones. Y, y bien, pues, la verdad, eh, son muchas las similitudes mm, que en, encontramos entre los pueblos originarios. Y cuando escucho la fortaleza, la fuerza de esa espiritualidad, de cómo se vive, cómo se siente, cómo se sueña, alcancé a leer un poco el libro que, que compartieron también en el enlace de las plantas, cómo se hace esa potencialización de nuestras energías eh, a través de, por medio de las plantas, todos los seres que nos rodean. Eh, ¿Cómo es que también eh, es, es similar eh, recoger esa habilidad y ese don, esa relacionalidad, ese tejido que, que hacemos eh, eh, con todo cuanto existe? Y, y es algo que, que lo veo común en, en, en los pueblos originarios. Y, ¿Y cómo es que desde ahí dimensionamos ese equilibrio y esa armonía? como esa otra formas distintas de existencia, ¿no? elementos pues de un reconocimiento que desafortunadamente mmm, a veces lo dejamos o creemos que está afuera, pero no, ese reconocimiento está adentro y es más fuerte, es más fuerte porque sabernos, vivirnos, sentirnos de la manera distinta como lo hacemos los pueblos originarios, es esa posibilidad eh, de contrarrestar esa asimilación que se impone y bueno, la verdad esto me, me llena, me, me alegra y me, y me pone en esa, en esa conexión, digámoslo así, con todo lo que pues nos, aquí nos han compartido la compañera y de verdad nuevamente eh, gracias por traer esa, esa vivencia eh, por traernos esa posibilidad de continuar nuestros tejidos, porque creo que esa es la idea de, comunica, de comunicarse aquí, de crear este enlace, eh, de poder tejernos, como lo decía también en mi intervención, qué, qué bonito, qué interesante, es una apuesta que está en manos de no solamente de esa, de, digamos, de, de, de hacer el digámoslo así la resistencia hacia afuera, sino ese tejernos hacia adentro y ese tejernos hacia adentro como pueblos compartiéndonos eh, lo que somos, lo que vivimos, lo que sentimos. Creo que es la posibilidad distinta de evolución. Entonces muchas gracias. Esa es como mi ese es mi sentir. Eh, y creo que tenemos para rato, para conversar para rato, no solamente para conversar, sino compartirnos, vivenciarnos, en fin, encontrarnos en los lugares de tejido. Eso, eso es lo que te digo. Gracias y por la oportunidad de conocerte, Malú, y a tus compañeras. Y qué rico poder podernos encontrar en algún momento y, y visitarnos. Y, y bueno... Y está invitada, igual que a mis dos compañeros, a, al pueblo Nasa. Y pues qué rico tener la oportunidad de conocerlos allá en sus lugares. Eso es, Arturo, gracias a ti y a todos los que están aquí escuchándonos y aportándonos y tejiendo y sintiendo esto tan, tan interesante y tan bonito. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Dora Virlet. Pues como bien dices, de eso se trata, creo que ese es el, el sentido profundo de, de este seminario y particularmente de este curso de, de propiciar eh, eh, que se den esos tejidos entre los diferentes que estamos en, en procesos que a final de cuentas tienen el mismo espíritu. ¿Habría algún comentario más? ¿Tú quisieras decir algo, Malu, con respecto a lo que mencionó Dora Virlette? Eh, es muy interesante porque nunca, nunca estuve en, en el Cauca, pero conocí en México, compañeros, en claudia Entonces México siempre me está acercando a Colombia y a sus procesos hermosos. Conocí el pueblo Misak, comunicadores también, y, y es muy bonito volver a, a encontrar. Eh, es, es muy interesante porque con, seguramente la colega conoce, ¿no? Y, y para los estudiantes que están aquí, es importante siempre hablar de los conceptos que nos surgen de la, de la academia. Y México y, y Colombia también nos regala algunos conceptos, así como el suma causa, el causa xacha, como este tejido que habla, esta perspectiva del tejido, que es más que una artesanía, es un concepto, tiene mucha fuerza, el caminar la palabra, que yo camino con esta perspectiva adentro mío, esta perspectiva del pueblo Nasa también, de caminar la palabra. Eh, no sé si, claro, en otro momento ya sí quizá comentaron sobre eso, pero eh, para mí es muy pedagógico es Entonces creo que es, efectivamente se, se conectan ¿no? estas, estas experiencias. Por más que se, sean diferentes nuestros estados, nuestras constituciones, nuestros marcos legales, la perspectiva de conexión con estos estados que creo que nos diferencia un poco pero creo que ahí estas estrategias de resistencia y reexistencia nos conectan particularmente a través de la comunicación y que no es solamente un quehacer cotidiano pero también un, una reflexión, una conceptualización, una cosa bonita solo para concluir que los arayacos dicen es Queremos regalar al mundo nuestro concepto de Causa Xacha. Es un regalo que queremos dar al mundo. Entonces me parece como esta expectativa de contribuir, de poner algo suyo en el mundo, un mundo que muchas veces no, no les integra, no les incluye, es este esfuerzo de, de estar, ¿no? Más que ser reconocidos meterse ahí y decir, hago parte. <risas> Gracias, Malú. Eh, Alguien más quisiera expresar algo, comentar algo de lo que se ha estado diciendo en esta sesión. Ver, eh, Manu, bueno, más? yo quisiera aprovechar la oportunidad que están aquí estas dos je, grandiosas compañeras y bueno, a mí me gustaría que compartieran un poco cuál es la visión que, que tienen en cuanto a la perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esa relación entre hombres y mujeres? ¿Qué conflictos, qué problemas han eh, surgido eh, respecto a su propia visión de ¿no? sabiduría ancestral con, con, con respecto al, a pues, problemas que ya todos, todos conocemos, ¿no? Col, me gustaría escuchar ese aporte desde esa perspectiva, ellas, que, que nos pudieran compartir ¿no? en el tema de, de género? Pues, Malú, si quisieras comentar, por favor. Bueno, eh, no, fue, no fue planificado que estuviéramos más mujeres. Los hombres no, están con, muy conectados con la vida organizativa, no llegaron. Ustedes han visto que fue una noche de mucha lluvia. Estábamos ahí aplastaditos junto al fuego, ahí todos mojados, y los equipos, y, y por mujeres, como dicen, ¿no? Entonces, hay, eh, eh, pasa lo que tiene que pasar. Entonces, al final estábamos ahí, mujeres, compartiendo, y, y fue muy emocionante para mí cuando eh, una de ellas, ustedes, ustedes deben haber escuchado, la Katy, Elizabeth, ella habla de una situación de abuso, una situación muy personal entonces estábamos con, con tres teníamos una cámara que tenía buena calidad pero no logramos compartir esta buena calidad con ustedes lamentablemente pero teníamos tres cámaras de ahí pero el, as, aún así el, el, el espacio fue de un compartir tan, tan interesante tan bonito que se sintió confortable para hablar de eso ¿no? entonces Creo que la Amazonía no es diferente de muchos espacios de abya y donde, eh, como dice, creo que es, no sé si es la pared, es alguna, alguna autora de los feminismos comunitarios desde Bolivia, habla de la entronquia patriarcal, ¿no? Eh, la Rita Segato también, de los patriarcalismos de baja y alta intensidad. Entonces, creo que hay mucha... Incluso esta organización, ellas conformaron durante la epidemia una organización solo de mujeres, se llama AUNA, creo, no estoy, no, no estoy segura. Entonces, solo de mujeres, justamente porque las mujeres tenían este rol. La, la otra compañera eh, del auto Autonapol dice que los hombres... Eh, es muy chistoso que ella dice que los hombres tuvieron que aceptar nuestra fuerza. Ella... ella lo hace así, lo habla así, porque durante la pandemia se enfermaron y las mujeres asumieron diversos roles, ¿no? Eh, no que no, no los ten, tenía antes, pero como que eso quedó aún más evidente, incluso su rol de eh, sanadoras. Y, y la, la Ofelia también en la entrevista habla mucho de eso, como que asumieron esta este rol de, de sanar, de, de cuidar, de, de estar ahí también, gestionando el cuidado. Eh, pero también solo para considerar una cosita, que no es solamente casa adentro la importancia de estas mujeres. Cada vez más, eh, aquí en la Amazonía, en Ecuador en general, hay un protagonismo también en el ámbito organizativo, en lo que conocemos más como el ámbito político, casa afuera, ¿no? Entonces también eso es muy claro y, y muy fuerte en, entre las, las, las compañeras. Yo estuve hablando aquí en el WhatsApp. Lamentablemente quisiera que ellas se sumen para que puedan eh, tomar la palabra. Parece que tienen problemas de conexión, pero ahí les comentaba que sus palabras están siendo escuchadas y que y, y, y creo que, que se logra hacer esta interlocución de manera, aunque de manera indirecta. Gracias, Malú. Eh, Dora Virlet, quisieras comentarnos algo, porque también la pregunta fue para ti. Por favor. Sobre este punto. Bueno, eh, al respecto tengo que decirte pues que um, no somos ajenos los pueblos a la cantidad de años que vivimos de la de la invasión, de la colonización, ¿no? de todas esas formas patriarcales que se fueron dando en la medida pues que eh, fueron ellos avanzando en su proceso de colonización. Eh, quiero decir con esto pues que hay unas formas aprendidas todavía con las cuales estamos, eh, diríamos, así lidiando en los procesos porque eh, fueron... Eh, Formas que se impusieron con grandes castigos, sabemos de esa historia triste, ater, a, a, a, mejor dicho, aterradora que, que sufrimos en, en su momento, surgieron nuestros ancestros en su momento. Pero también es decir que en el recuerdo de nuestros pueblos originarios, en especial las mujeres, en el caso del pueblo Nasa, mmm, quienes ejercían eh, la autoridad, digámoslo así, eran mujeres, casicas, ¿sí? En nuestro caso del pueblo Nasa tenemos la, la cacica gaitana, que organizó, y como ella, muchas otras casicas organizaron en el tiempo de la, de la, resist, de la, de la resistencia, de la colonia, eh, a todos eh, los pueblos originarios cercanos en torno a ese cuidado y a esa protección del lugar que era era de, de las comunidades. Eh, en este sentido quiero decir pues que ha sido relevante en nuestro recuerdo eh, estas mujeres porque mmm, hasta ahora eh, esa, esa enfermedad que nos llegó con el patriarcado hizo que pues de alguna manera se generaran esos machismos y estas otras formas de dominación, eh, de esclavismo. Eh, en cierta forma como de, de humillación y de negación de la condición de ser mujeres en las comunidades. Y este recuerdo hoy día nos, nos trae y se renueva y se reinventa en muchas formas organizativas en el presente. En el presente tenemos eh, a la mujer participando eh, en los espacios de liderazgo, en los importantes espacios, no solamente como líder, sino como cuidadora, como dadora de vida, decimos nosotros. La mujer como dadora de vida se relaciona desde lo espiritual con eh, la existencia y la condición de ser madre como la madre tierra. Entonces se busca y se genera en los distintos espacios. Una posibilidad distinta a la condición de mujer, no como, como la mujer que ejerce un rol particular, eh, como nos muestra Occidente. No, es la mujer como la que como el útero que genera vida. Por tanto, eh, al, al ser esa función tan importante o esa condición tan importante, la mujer va a tener entonces... Eh, un destino distinto eh, eso es un trabajo fuerte porque pues, todavía no hemos superado como digo, eh, las condiciones del machismo ¿no? mm, todavía es propio ver en, en, en nuestras comunidades que las mujeres tienen un eh, tienen como, como si tuviéramos una etiqueta ¿no? que por ser mujer entonces eh, no se le no se le dan ciertos espacios, ciertas posibilidades, ciertos cargos. Pero eso es precisamente con lo que estamos, diría, diría al inicio, lidiando, ¿no? Eh, reinventándonos desde nuestras ra raíces. Eh, creemos pues que en este sentido mmm, todavía nos falta mucho por tejer y, y bien, allí vamos. Con, esto, con estos retos y, con, y como con esta, estas formas que creemos que sean, y precisamente por eso el tejido con otros pueblos, porque creemos que es posible otra forma también de ver eh, y de tejer la vida desde la forma de mujer. Mm, aquella forma que también eh, la tiene el hombre, ¿no? Nosotros, en las plantas, en los seres, en los animales, en todos los seres, vamos a encontrarnos con que siempre hay esa necesidad, eh, no uno sobre el otro, sino una, una, una vivencia en armonía, una necesidad de, de que entre distintos nos complementamos y generamos pues esa, esa, esa armonía y ese equilibrio. Y eso es pues lo que, que buscamos en esta relación la cual, pues, estás preguntando. Gracias, Dora Virlet. Eh, tenía, hace ratito, la, le pidió la palabra a Sofía, solo que la, pregunta se, la respuesta se extendió, pero... Eh, Arturo, discúlpame interrumpir. Es solo que la Indira está en la carretera viajando, pero logró entrar, entonces, solo para ver si nos... Ah. Nos da un saludito, ah, claro, está con claro. nosotros la, la Indira Vargas, que es una de las compañeras que estaban en el video que acabamos de ver. Entonces no sé si tal vez eh, podría, no sé si todavía está. Él ya ha entrado aquí, no sé si sigue no la veo. y si le gustaría tomar la palabra tal vez. Por momentos logra conectarse y después se desconecta. Ahora, ahora no la veo. Ah, qué pena. Es que estaba justo en la, sí. en la carretera y por un ratito logró conectarse. Bueno, disculpa. Ahorita sí se conecta nuevamente. Por supuesto que eh, nos encantaría un saludo y no solo un saludo, sino que nos tire un, un rollo, dirijéramos acá, ¿no? aprovechando. Mientras pasamos, Sofía. Sí, gracias, gracias, Arturo. Este, Disculpa que no prenda la cámara. Estoy como este, inestable la conexión, pero aquí estoy pendiente también. Y si, y si Indira puede regresar a conectarse, pues este, con muchísimo gusto que le cedemos la palabra. Pero bueno, eh, yo les quería también agradecer mucho a Malú, a Dora Villette que la escuchamos hace algunas semanas y que pues como agradecerles eh, que nos puedan como acercar estas experiencias, estas vivencias, esto, este conocimiento y estos conceptos tan poderosos que se construyen como desde pues las vivencias de los, de los pueblos y de, como ustedes dicen, ¿no? unos conceptos que surgen de la vida misma, ¿no? Y de, de, de estas experiencias de vida. Y, y que me parece también que son, además de por sí mismos tener una gran potencia, también son como muy inspiradores, ¿no? En, en, en, toda, en todos nuestros países, en toda la región, en toda América Latina, son inspiradores también hacia otros pueblos que quizás eh, sea no sé, no sé han eh, reconocido o no son reconocidos como pueblos originarios, pero sin embargo están en procesos de lucha, procesos de resistencia de sus, eh, de sus existencias también y que de alguna manera estos conceptos y estas eh, formas de entender la relación con la naturaleza o con lo que nosotros llamamos naturaleza, pues sí les ponen en, un, en una... Eh, en una posición de reinventar o de, o de buscar ¿no? nuevas formas de, de, de vida. Eh, pues yo, nosotros estamos aquí en la Sierra Norte de Puebla, muy cerquita de un municipio en donde se está resistiendo en contra de una minera o varios proyectos mineros, y específicamente hay una pues un proyecto muy avanzado, ¿no? Una, minera de, a cielo abierto, una minera canadiense y en donde las comunidades de ese municipio pues están en una resistencia muy activa y que ha sucedido un fenómeno que a mí me parece muy interesante también que es como pasar de la, la, la, la resistencia en términos de negación solamente o en términos de oposición a la minera a pasar a la resistencia en términos de buscar lo que ellos llaman la vida digna, ¿no? Y me parece que es como un poco inspirado también en estas experiencias de, de, de pueblos originarios de, este, pues, este, amazónicos o, o ¿no?, este, de otros lugares, eh, y, que, y que es como, como adquiere como toda esta potencia. En este caso, eh, a, a, a estos pueblos se les disputa incluso el reconocimiento de ser pueblos originarios. ¿no? Entonces las tienen más difícil, más complicada porque pues, es una parte que también eh, eh, como justifica el despojo, eh, negar que son pueblos originarios, negarles esta condición también de eh, tener una cultura, eh, tener una... Un, una eh, pues, es ocupación ancestral sobre sus territorios, entonces, eh, pues, se les niega ¿no? En, y, y, bueno, aquí desde el CESDER, que es este, una universidad en, aquí en la sierra, se ha hecho un trabajo también de, de investigación, de recuperar justamente estas raíces. Hay ahorita un estudio que acaba de salir, que justamente se llama Aquí somos mexicaneros, aunque no hablemos el idioma, es decir, para... Eh, reivindicar justamente como esta, eh, pues esta pertenencia al territorio y al derecho de defender el territorio y en donde se está también trabajando como eh, toda esta eh, como, pues, construcción y como conceptualización también de lo que ellos llaman la vida digna. No, es que sería, pues, no no, es los, no, es lo, no son los mismos conceptos, pero sí me parece que es como algo que está inspirado también o está retomando estas experiencias de otros lugares. Entonces, bueno, pues eso, como quería plantear, como hay, pues, diferencias también en, en casos o en lugares en donde no se reconoce a los pueblos, a, las, a los habitantes, a las comunidades que habitan un territorio no se les reconoce como pueblos indígenas o pueblos originarios, pero que de todos modos esta búsqueda por la vida digna y por otras formas de relacionarse con este pues, su entorno eh, están generando estas propuestas también de, de, de vida que que merece ser vivida, ¿no? Un poco, eso. Y pues, pues muchas gracias por, este, por compartirnos las experiencias de por allá. Gracias, Sofía. ¿Quisieras comentar algo, Malú, sobre lo que menciona Sofía? Porque también has estado trabajando cuestiones de minería y, bueno, megaproyectos, extractivismo, ¿cierto? Sí, sí, eh, en, en, es interesante percibir cómo que en Ecuador tenemos un marco legal que puede parecer súper avanzado si comparamos con lo que comentabas. Eh, pero que el desafío es hacer valer este marco, ¿no? es que realmente el derecho a la naturaleza, que es un concepto, un principio que está en la Constitución, que también, así como el causa sacha rompe con esta separación entre sujeto y naturaleza, que va a poner la naturaleza como sujeta de derechos, la naturaleza tiene derecho a sus procesos, y ese es un argumento que en las cortes revisoras constitucionales, los pueblos están acogiendo a estas cortes para decir, mira, este proyecto, esta hidroeléctrica, esta... Eh, me, Proyecto Mega Minero está en contra del derecho de la naturaleza. Pero todavía es algo que nuestro, nuestra cabeza occidental es difícil de, de comprender. ¿no? Ha estado, creo que demasiado rico este encuentro, esta sesión. Yo no quisiera alargar más la sesión, solo quisiera cerrar con un comentario sobre, eh, que de alguna forma ya es, ha salido. Eh, en todas sus intervenciones no eh, esto que todos nos hemos dado cuenta de eh, los diferentes nombres de, de nosotros que van surgiendo que eh, en los diferentes las diferentes regiones de los pueblos originarios del la y bueno no solo en el yala pero ese es nuestro eh, universo a considerar aquí no eh, y ver que eh, me parece que esa, esa potencia que podemos encontrar eh, no solo eh, con el, suma sacha, eh, no, el Causac Sacha, perdón, el Sumac Causay o el Wet Wet Fince eh, o Comunalidad o el Equipus Lejal que lo vimos la semana, la sesión anterior eh, con Dionisio desde Chiapas y otros que, que están por ahí, ¿no? Eh, eh, en, en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en, aquí mismo en México, con Comunalidad y otros. Esos nombres, los nombres que cada pueblo eh, ha venido labrando desde su experiencia milenaria o centenaria, pero particularmente desde los movimientos. Eh, sociopolíticos, socioculturales eh, que vienen ocurriendo desde por lo menos hace 50 años. De hecho, este, este año se cumplen 50 años del, del CRIC, eh, del Cauca. Eh, y así podemos ver eh, que hay una cierta coincidencia, incluso temporal, en cómo se han venido eh, labrando desde, desde la gente eh, estas formas de nombrar la propia experiencia, la propia vida, eh, más allá de las categorías eh, que, pues, por los siglos de colonia, de colonización, se nos han impuesto. ¿no? Quisiera solo recalcar que me parece que habría que considerar que no solo tiene que ver con el empuje eh, que las organizaciones que los pueblos han tenido con la imaginación que están mostrando para eh, nombrarse a sí mismos, a sí mismas, sino también creo que hay que darnos cuenta que también eh, tiene una correlación con eh, pues, la debacle de Occidente. ¿no? Eh, se quedaron sin ideas, ¿no? eh, que lo podemos ver desde la posguerra, ¿no? Eh, Auschwitz como el símbolo, pero también todo lo que se planteó desde las teorías de la posmodernidad, más allá de, de sus disparates, eh, lo que mostraban era que eh, Occidente eh, está agotado, que no hay ideas, es lo que de alguna manera nos, nos plantea Guaventura de Sousa cuando habla de las epistemologías del sur, ¿no? reconoce que eh, en Europa ya no hay ideas, no hay una propuesta, y que finalmente eh, se secaron, ¿no? Fueron y vinieron y se agotaron. Entonces, esa eh, esa debacle eh, de pensamiento, pero también social, eh, tiene una correspondencia con eh, la emergencia eh, fundamental eh, desde los pueblos que eh, pues finalmente van, han ido rompiendo con el régimen colonial, ¿no? Eh, no voy a hablar de la decolonialidad ni nada de eso, sino de lo real, ¿no? Que es desde eh, la gente eh, busca crear sus propios caminos en todo el yala y, y pues a, a, gracias a todos ustedes.